Con el ejercicio de hoy vamos a tratar de corroborar si existe alguna relación entre la resolución y el peso de un archivo. Para eso vamos a venir a archivo, le vamos a dar a abrir y vamos a buscar en nuestra biblioteca, en la carpeta imágenes pixelares, el archivo horse.tif. Este archivo, como acá nos informa GIMP, tiene un tamaño en píxeles de 640 x 480 píxeles. Voy a abrirlo vamos a venir al menú imagen, vamos a venir a la opción tamaño de la impresión para revisar cómo está configurado, vemos que está configurado con una resolución de 80 píxeles por pulgada, lo que implica que se va a imprimir a 8 pulgadas por 6 pulgadas, es decir que con esta resolución si yo lo mando a imprimir, va a imprimirse con 8 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de altura, le voy a dar a aceptar y vamos a exportar como nuestro archivo para guardarlo en nuestra carpeta donde tienen ustedes guardados sus trabajos lo voy a llamar caballo 80 ppjpg es decir, lo voy a guardar en otro formato lo voy a guardar con otro nombre y voy a indicar en el nombre con qué resolución lo estoy guardando para después poder comparar. Con estos datos entonces le doy exportar. Aquí vamos a elegir calidad 100, más adelante cuando estudiemos formatos vamos a ver a qué se refiere esto y le voy a dar exportar. Ahora voy a volver a imagen, voy a volver a tamaño de la impresión y voy a cambiar la resolución llevándola a 300 píxeles por pulgada. Como ya sabíamos desde antes, antes, al aumentar la resolución, el tamaño de impresión se ha reducido. Voy a darle a aceptar y nuevamente voy a exportar como mi archivo, esta vez denominándolo caballo. 300 ppjpg lo voy a guardar en la misma carpeta y le voy a dar a exportar la calidad la dejo en 100 y por tercera vez vamos a modificar la resolución llevándola ahora a 600 píxeles por pulgada con esto nuevamente el tamaño de impresión se ha reducido le doy a aceptar y nuevamente voy a exportar como y voy a guardarlo como caballo 600 ppp, indicando la resolución con la que lo guardo. Le voy a dar exportar. Dejo en 100 y le doy exportar. Muy bien, ahora vamos a revisar el peso de los archivos que hemos guardado desde el sistema. Revisamos entonces desde el sistema operativo los datos de los archivos que hemos guardado Si lo toco con el segundo botón del mouse y voy a propiedades Aquí puedo ver que caballo 80 ppp tiene un peso de 364 kb Si me voy a detalles puedo tener el resto de los datos del archivo El tamaño en píxeles y también la resolución Procedo igual con cada uno de los otros archivos y con estos datos podemos completar nuestra tabla.